Buongiorno cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy yo voy a hacer un entrenamiento con la, con la pala, con la fitball. Vamos a hacer, vamos a entrenar le gamba, las bracha, el abdomen, el girovita, todo nuestro cuerpo. Vamos a hacer un ejer, unos ejercicios de tonificación. Si tú no riesgas a andar en palestra en este periodo y si tú hay la, la pala a casa como cuesta, ahora pues este ejercicio será útil te mantiene en forma en poco tiempo. Ok, voy a iniciar cual la, la, la pala, aunque hayamos diseño de, de un tapetino, un tapetino, lo meto qua, en lo que estoy con la hierba y la hierba. No veo la no mi mi botella de agua, pero va a venir. Después la la Que okay, vamos a fare, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad en nuestro cuerpo. Vamos moviendo un poquito la, la espalda, adheso eso va vado adelante Avanti, su, en giu, su, en giu, su, en giu, abro, chiudo, chiudo, abro, abro, chiudo, chiudo, abro, fechamos así, ok, perfecto, adesso movamos un poquito el pie, el pie, el pie, movamos un poquito el pie, ok, adesso con uno solo vamos a hacer un poco este movimiento, circulo, circulo, círculo. torno indietro, torno indietro, uno, dos, 1, 2 un poquito el ginocchio ok, vamos a cambiar cambio cambio, inicio con esto, guarda cambio ta ta ta Descendo. giro, giro, giro, giro cambio el giro, cambio el giro 1, 2, 1, 2 ok te doy tiempo, así vaya vaya vaya a la cantina y prende la, la fútbol, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala ok, vamos a movernos, vamos a hacer un, un calentamiento siempre con la pala y topo. Eh, entramos con nuestros ejercicios para perle gamba, per pracha braccia, el abdomen, para el per el cuerpo, per todo nuestro, nuestro cuerpo ok, vamos a prender la pala, vamos, a, vamos a, a ver un poquito de agua, un poquito la, la hidratación no hacer actividad física con la pancha tropopiena piena, ni en que bota. siempre buscamos el equilibrio ok, prendo la pala, prendo la pala la pala eh, si son otras palas de otros colores tienen una resistencia, aunque es más grande, depende yo te lo cuesta a casa, lo aproveito. ok, vamos a hacer un, un piccolo rescaldamiento vamos a hacer esto, ok prepárate, prepárate 3, 2, 1, via Bajamos ta, ta. cueste Su la gamba Su la gamba Su la gamba Su la gamba Ok Mantente Mantente firme Con esto vamos a eh, Va a salir el batito cardíaco El batito cardíaco sale <ríe> Así entramos en los ejercicios Un poquito caldo Ok, vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco 6 7 8 9 10 Okay, adesso va. Avanti, vamos a hacer este movimiento. Vaya, ta. Tiro avanti, tiro avanti, tiro avanti, tiro. Ta, ta, ta, ta, un calcio, un calcio, un calcio, un calcio, un calcio. Ta, un calcio, un calcio, un calcio. Un calcio, ta, ta. calcio, calcio. Calcio, calcio, calcio, calcho calcio, calcho Ok, prepárate que vamos, va de inicio a contar, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso dietro, va. 1, 2,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 En 10, ok, ok, ok. Vamos a hacer un poquito de corsa, corsa, corsa. Sin zamolar la pala, dai. Un poquito de corsa, corsa, corsa, corsa. Ta, ta, ta. En el posto, ok. Continuo, continuo, continuo. Continuo, continuo. Continuo. eso ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de, de, de saltino. Vamos a hacer esto. Ta, ta, ta. Si tú hay problemas con el ginocchio, palo lentamente. Abro chiudo Apro. chiudo ok preparate 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 corsa corsa corsa corsa ultimo 10 Iniciamos con nuestros ejercicios. Nuestros ejercicios. Ok. Prepárate. Tres. Dura. Uno. 2, Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Solo diez. Solo diez. Me siento. Me siento en la pala, la pala, la pala. Me siento en la pala, me siento en la pala. Abro las cesas misuras, pido de las palas, cosí soy, sono, sono en equilibrio. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio, posiciones. Guarda, acá. He tirado la pala, la pala, la pala avante, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un squat y Giro. Cosían que elaboramos. Eh, el girovita levanta, no prendo la pala ah, giro, yendo giro dos ejercicios en uno laboro la gamba aunque laboro el girovita ok, perfecto, vamos a hacer un laboro dinámico imposible. Eh, evitemos de tirar el ginocchio eh, avanti de la punta del pie Desciendo, guarda, atrás yendo, desciendo, yendo desciendo. tiro ok, guarda pues guardate medio la, post la postura mía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 4 5 6 7 8 9 10 me quedo, me quedo, fermo, fermo 1, 2, en 3 perfecto perfecto se puede sentir un poquito la, la fatiga a nuestra gamba. en los ejercicios, en los ejercicios de gambe aunque elaboramos aunque el gluten, el glúteo voy a beber un poquito de, de agua agua ok, y prendo la pala, la pala se me ha diventado cocinar en el bauleto de la máquina ok, perfecto respira profundo o oh, la maleta de mi amigo Fausto Murillo Turbo Este puede guardar sus canales canales fuerte y potente. ok, nuevamente Prendo la pala, prendo la pala, en teoría parto de jugar. cuadro, tres, dos, uno, diez. uno, ta, due, ta, tres, ta, cuatro, justo un poquito dinámico, 5, 6, 7, 8, ta, 9. diez, ta, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fermo, fermo, 1, 2, 3, perfecto, perfecto, siento un poquito la fatiga a nuestra... Gando, gando, gando. Tú riposa. Nuestro próximo ejercicio será un ejercicio de, de equilibrio. Hay que hacerlo lentamente, lentamente. Te faccio vedere. Tú reposa Te faccio vedere. Te faccio vedere. Un pie de avante. Un pie de avante. Esto tiene, tiene tanto equilibrio. Lentamente. Vamos a hacer esto. Y escendo. Lentamente. Guardate que el ginocchio no supera la punta del piede abro le mani abro le mani como, como el titánico así son, son de equilibrio ok vamos a parar 12 con ogni gambe, 12 12 Ah porque si la si la tierra y ayuda un poquito pero tú a casa si te, da, si, si te da tropa dificultad en casa tropa dificultad porque porque la pala gira tanto si sí, la metes sopra sopra del de la chuba mano la pala cosida pala este, están un poquito equilibrio ok voy a iniciar voy a iniciar vamos a fare 12 12 pie de cosida avante abre abre abre abre grande y e se va 3 2 1 vía no tenemos un poquito más tiempo más dietro, más tiempo pero noche de esfuerzo, 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, perfetto, oiga, qua l'equilibrio si se sente, l'equilibrio, lavoriamo la gamba anche l'equilibrio, vamos a cambiare, vamos a cambiare, vamos a cambiare, 3 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, lentamente! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Io credo che non mi sono sbagliato, hai fatto con la stessa gamba, va bene? E la prossima... Lo faccio medio, lo faccio medio. Ok, podete reposar, reposar. Se siente con esta fatiga, ¿no? Se siente. ¿Cuál glute guarda? Va aprendiendo, va aprendiendo un poquito de forma, de, de ton, tonicidad. El tono muscular. Ah. Le recuerdo si tú, ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Activo la campanita, así. Soy el primo. Enalinarte con Fisimas. Ok, prepárate. 3, 2, 1. Y e, e via. Via, via, via. Equilibrio, equilibrio. 1, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 e 12 perfetto perfetto perfetto perfetto prendo un goccino in aria questa gamba che era avanti questa va dietro va dietro va dietro va dietro ok preparate ok quasi siamo 3 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 en más, 2 en más, 1 en más. Ok, perfecto. Perfecto. Venga, este ejercicio de de la gamba se siente, ¿no? Se siente, se siente. Ok, nuestro próximo ejercicio, nuestro próximo. Vamos a hacer una caminata. Parto. Uno, due. Uno, due y torno. Uno, due y pacho, due. Pacho, due de... en A, due en B y uno en, en el, donde pasa. Es prácticamente pacho. 2, 4, 2 de la, y 2 de la, ok, <ríe> prepárate, prepárate, importante que, que el ginocchio no supere la punta del pie, despacho pinta que me va a accederse, ¿vale? guarda, ok, 3, 2, 1, 10, guarda, 1, 2, me exposto, 1, 2, pacho 2, 1, 2, nuevamente, 1, 2, 2, faccio 2 1, 2, me expuesto 1, 2, 1, 2, nuevamente 1, 2, 2, 1 y 2 Perfecto, perfecto, perfecto Estamos ya casi finalizando nuestros ejercicios Para la gamba, para la gamba Lo repito nuevamente eh? Y después faccio un último de gamba Y después podemos hacer un poquito de giro, giro, giro, giro aunque un poquito en el brazo puedes beber un poquito de agua yo ahora no no voy a beber agua pero no por la bebo. ok prendo la pala prendo la pala yo quiero que tú sentes el ejercicio la vida no te regala niente tú sabes la que le mete la y el empeño 10 minutos y 15 minutos de ejercicio te fanno bene si no te piace con pablo fai un alto pero fallo eh, por, por la salud ok se va se va 2, 1, 2, mi sposto. uno, due uno, due duramente. 1, 1, due, due mi sposto. 1, 2, faccio due uno, due mi sposto. 1, 2, 1, 2, faccio due, 1, 2, è in mezzo faccio 1, Perfecto. Perfecto. Perfecto. Oh, se siente, ¿no? Se siente. Se sente. Se siente la familia. Nuestro último ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Prende la pala. Volvemos a abrir. Grande, grande, grande, grande. Vamos a aparecer. Ta. Ta. ¡Ah! pinta que es un... ¡Ah! Patinayo. <ríe> ¡Ah! Patinayo. un esto es un allenamiento completo Ok, perfecto Prendo la pala Yo, yo lo paso así, così, si me guarda de mí. Abro grande, abro grande Abro grande, echamos así, guarda Atrás. Estras El primero lo paso así, luego no, El segundo lo paso así, no guarda de enfrente. Abro grande, grande, grande, grande Abro grande, grande Esquina directa, prendo la pala como si fuese el marito, el amante, el bandido, cual cosa que voy. Prepárate, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, y el indietro, 4, esquina directa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e in dieci. Mi chiedo, me chiedo. Uno, due, tre. Perfetto. Abbiamo fatto un totale venti, dieci, dieci, e all'ultimo facciamo uno, due, tre. Tutto este esfuerzo vendrá pagato. siempre lo digo yo, siempre, este esfuerzo vendrá pagado, vendrá pagado tú te alleni, tú duermes bien, pensa positivo, fás brava en casa, en tu trabajo y la vida te sorride ok, prendo nuevamente la pala, ok la prendo la pala ahora la faccio de frente, grande, grande, grande, grande, grande Prepárate. 3, 2, 1, via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 1, 2, 3. Perfecto. Tú riposa. Ahora Vamos a meter un poquito de ejercicio para el, para el girovita. Esta parte qua. Esta parte qua. Soto de la, de la esquina, en la parte baja, Vamos a alenar. A, a ya yo he fatto un un, un alenamiento perfecto. Pero casi 25 minutos de, de puros ejercicios para el girovita. Y aunque he fatto uno con. Eh, abdomen con girovita, ancora es, es pivo eficaz. Ok, prendo la pala, prendo la pala, prendo la pala, paso puesto, guarda. Ah. Vado donde está la pala, no? mando una cintura. Metemos una medio qua medio qua. Ok, prepárate, vamos a fare 20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ambulancia, 7. 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, cambio, cambio, cambio, basta. 1, 2, 3. Quattro Cinque Sei Piego gli occhi Sette Otto Nove Dieci in più dai Uno Guarda come lavora Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ok, esto sí si lo voy a hacer un poco un sin, sin, sin pausa, va. vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ok? Preparate, 3, 2, 1, via, 1, punta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sette, otto, nove, dieci. Cambio, cambio, cambio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, en 10. Ok, vamos a utilizar el, el materacino. El materacino o, o el achugamano. El achugamano. Guarda que vamos a fare? Vamos a fare de lato, siempre con la pala. Siempre con la pala. Con este ejercicio voy a hacer muy, muy constante, de secuito. Lo llamamos bruchare, bruchare con esta zona. Qua, bruchare. Prendo la pala, voy a fare con el giro y torno a la posición inicial. Prepárate. 3, 2, 1, vía.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 7, 8, 9, en 10, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Una piccola pausa, vamos a repetirlo nuevamente, tú te tres, va bene? Tú te tres lo vamos a repetir, tú te tres, tú te tres. El primero era con la pala, con este. el segundo, ta, ta, y el terzo era con qua, era qua Yu, era Yu. O es que le metíamos un altro, le metíamos un altro, no? va a ver así. Más bien el, cosí. el último, al último echamos un alto. Ok, prende la pala. Prende la pala. Prende la pala. Prende la pala. Vamos, ¿dónde está la pala? Guarda, cosí el músculo labora. Guarda la pala, Atrás, guarda como tira. Guarda como tira. Ok, prepárate. 3, 2, llega tu ginocchio. Esquina directa. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4. El equilibrio. 5, 6, 7. 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, un pochino dinamico. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, preparatevi. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, adesso, adesso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Pues, ta, pero vamos a subir, vamos a... Ahora eh, tiro un poquito, primero con la gamba directa, eso salgo con un poquito con el, el ginocchio, vamos a hacer esto. Ah, tiro, tiro como interno, prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y más. 1, 2, 3. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, ok. Nuovamente va. Tre, due, uno, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ¿cuál continúa? ¿Cuál continúa? Continúa adelante, adelante, adelante. Ok, prepárate. 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 en più 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 10 Estamos labrando para el girovita. debemos hacer. hay que darle un poquito de fatiga, fatiga para que la zona labore forzatamente così e sciogli tutto quel grasso che che non si avanza lì in quella zona preparati 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ok, estamos casi finalizando, y luego vamos a entrar con los tejetillos de, de, de, de, de, del abdomen. Vamos, ayúndole un altro de, de, de girovita. Ayúndole un altro, un alto, un alto, un, un altro. Ok, prendo siempre la pala. Prendo siempre la pala. En, vamos a hacer esto, uno y dos como si le doy la pala al, al vecino de qua, ¿no? se la doy, se la prende el otro ta, ta, ta. vamos a hacer esto, uno, dos uno, dos, solamente giramos el, el tronco el tronco, así esta zona va a trabajar forzadamente forzadamente, sin girar el, el, el ginocchio el pie, pies están firmes, firmes, Prepárate. vamos a hacer ventina. tres, dos uno, via, uno,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 en 8, en 8, en 9, en 9, en 9 y en 10. Que bueno, que habíamos pasado aún en più, bueno, para la diferencia, bueno, para la diferencia. Si llegamos a mejorar, lo esforzarnos a un, un poquito, un poquito, un poquito. No siempre limitarnos, con haces solamente 10, y eh, forse puede ser que tu cuerpo quiera de più, o si quiera de menos, aunque no puede far de menos. Vamos a fare eh, eh, el crunch. Vamos a guardar un punto fiso importante. Abrir los pies a la césped de la espalda. O più o più largo. Si no hay equilibrio. Abre largo y mal cadrar. Vamos a guardar un punto fiso. Vamos a guardar un punto piso. Vamos a meter las dos mani dietro en questa forma. En questa forma. En crocho. Così encrocho. Y vamos a iniciar. 3, 2, 1. Vía. Corta. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer un piccolo circuito, ya, ya habíamos fatto la, la prima cuela, nuestra segunda, guarda. En ginocho, siempre en ginocchio, siempre en ginocchio, ¿qué voy a hacer? voy a andar con la pala fino donde yo riesca y torno y torno indietro ¿ok? vamos a hacer 10, 10, ok, preparate 3, 2, 1, via. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, resisto, ok, Una. nuevamente, nuevamente 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, vamos para la terza. vamos para la tercera 3 3 3 3 meto el glúteo, meto el glúteo, meto el 3 3 3 glúteo, va 4 4 4 4 4 4 Vamos por la quinta, quinta, quinta vamos adelante, vamos adelante 6 6 6 6 6 vamos por la séptima, séptima, séptima. a no, séptima, séptima, 7a, 7a, 7a Perneo para el 8 perneo para el 8 perneo para el 8a, para el 8a está arriba ah, me enfermo perfecto, perfecto Ando, andamos por el perfecto, perfecto, última, última, última, última, última. Ahí, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, Uno, torno. Okay, vamos a meterle un alto, un alto, un alto, un altro. un alto. Siempre con la pala, vamos a meterle sopra la las dos puntas del pie. Vamos a fare questo Vamos a hacer esto, vamos a questa cosa. Ah, vamos a hacer el plan, solamente el plan Ok, inicia Plan, un poco de equilibrio 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop Perfecto Habíamos hecho tres ejercicios: tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres. Tal que así, entonces, sí el cuarto, el cuarto, el cuarto, me esdraño, me esdraño, prendo la pala, prendo la pala. ¿Qué voy a hacer? Pie contrario, ancho así, guarda, salto un pie, doco, vado con el otro, ok, prepárate, tres, dos. 1 via puta 1 va cambio 2 3 4 campa dritto 5 6 7 8 9 10 in più te la pacchio me fai 1 2 3 4 5 tú no compites conmigo, tú compites con tu o 6 8 9 y 10 ok, habíamos hecho 4 ejercicios 4 ejercicios, que vamos a hacer? vamos a hacer una piccola pausa eh, vamos a tornar indietro que cosa quiero decir? que inicio con este último que he hecho este último que he hecho el rol Dopo se, se guía el plan. Y por último, el este pues, cuajo. Ok. Le doy una piccola pausa. bebo un poquito de agua. Eh. Ok. Bebo un poquito de agua. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Nuevamente, nuevamente el que llamamos pacto. Nuevamente. Me extraño. Me extraño, me extraño. Me extraño. Me extraño ahora voy a hacer una pequeña variación Vado con la pala fino en fondo así, guarda voy a hacer esto solamente. sin alzar el pie ok? preparate 3, 2, 1, via 1 2 3 4 5 6 Sette, otto, nove, dieci in più, da, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, ok, ¿cuál continúa? No me recuerdo si era plan o, o, o este rolo. Yo creo que era plan, plan, plan, plan, plan. Vamos a hacer plan, respira profundo. Vamos a hacer plan, 25 segundos, yo lo conto mentalmente. Ok, prepárate, prepárate. Parate un poquito Voy a meter así, guarda así Mete así como yo, como lo más fácil Así, así Y después me alto. 3, 2, 1, 10 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, ok. Uh. ah, 60, se 60. Se ultimo, ultimo, ultimo, ultimo. Vamo, vamos a fare il, il, il, il rollino, il ginocchio, il ginocchio, il ginocchio, il ginocchio, il ginocchio, il ginocchio. 3, 2, 1, via. il rollino, ginocchio, il ginocchio, il ginocchio, il ginocchio, il ginocchio, 3, 2, 1, via. Gran dieci, mi pare, no? Due Vai fino a che riesca Tre Quattro Cinque Sei Sette 10 no, va. Vamos a hacer duendes, duendes, duendes, duendes, se la se la, faz, la ah. Último, último, último y cambiamos, último y cambiamos de ejercicio Ok, perfecto Vale, que, si quedamos fatto ah, era questo, sì sí. Si sí, la memoria, la memoria Adesso <risa> vamos a cambiar, no lo metemos dietro sino lo metemos qua.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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10 <risa> me vino la energía lo último <risa> yo pensaba que no la he hecho, lo he facto. La facto. Okay, ok, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios con el brazos y, y yo creo que por hoy va bien así va bien así, no vamos a exagerar tanto luego hoy la gente me dice Pablo tus entrenamientos son troppo fuertes eh. no, tú debes entrenarte a tu, a tu a, a, a tua capacità. Io dico fai 20, se tu non riesci fai 15. Yo, ci, provaci. Ok, prendo la palla, piego il ginocchio, vamos a fare questo, vale. lentamente. Tra. Questo movimento delle de spalle. De spalle, faccio una piccola pressione e va, si va. Piego il ginocchio, il ginocchio la stessa misura delle spalle. Ah. Ok, si inizia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più, 1, no, 3 in più, 2, 3. Vamos a metterle un altro de, de, de, per, le braccia, per le braccia, per le braccia, per le braccia, sempre, sempre sarà con, con il materasino, guardalo. guardalo qua, guardalo qua, guardalo qua, e in ginocchio, in ginocchio, sono in ginocchio, che va a fare? Escendo e scendo, ti salgo. Espado fino donde yo riesca. Lo sé que okay, es el equilibrio, pero tú puedes meterle la chugamana el soto de, de, de, de la fispal y así sea en equilibrio. Vamos a hacer okay? al menos unas 5. 5 y 6, ok. 1, lentamente. 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya hemos fatto queste qua delle spalle, queste delle braccia. Adesso adesso vamos a fare uno de, del tricipiti. Lo so que il peso sarà minimo, però l'importante è che tu faccia il movimento, il movimento. Se si tu il movimento lo fai 50 volte si se sentirà, no? Guarda, esquina directa pecho siempre eh, como un caballo. Y, guarda, una pequeña presión y vamos a hacer el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10 frente, ¿no? Uf, cuando hay un movimiento muy repetitivo, tú te estanques, tú te estanques, aunque fachas sin sapes, te estanques, te estanques. Yo creo que si lo fai con peso, harás 10, pero sin sapes, harás 50, pero aunque estuviste en el ejercicio que estoy trabajando. Adesso ¿qué vamos a hacer? Quiero tornar indietro, torno indietro, inicio con el último, con el último que hago. 3, 2.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 Pucia, pucia, o piegamento, piegamento con la palla, ok, piegamento, piegamento, preparati, poco riposo, 3, 2, 1, via, va, 1, 2, 3, 4, Vado di fronte, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 en più 1 en lo que tú riesca lo que tú riesca ok perfecto perfecto tú tu con estos ejercicios lo puedes repitar de 2 a 3 volte 4 volte el último el último el último el último 3 2 1 vía 1 2 pica la presión 3 4 5 6 7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 ya estamos sudando ya, ya estoy, ya estoy, son esprimito cuando tú prendes un limón y lo fai así, eso ya así yo. Eh, ok, vamos a dar un poquito de, de stretch, si está un poquito de stretch, un poquito de stretch, eh, donde, donde tú te troves. vamos a, ok, vamos aquí a pegar un ginocchio vamos a cender lentamente, lentamente, te vas a fermar el hip, y vas a firmar lentamente respira profundo, inhala, exhala Inhala, exhala, vamos a cambia? cambiar, cambio, cambio. Inhala, exhala, eso Continuo, continuo, continuo, continuo. A ver, si, quiero, quiero, quiero, si, si. Va fondo, va fondo. El objetivo es llevar la, la fronte a, al ginocchio. Fue bonito. Ok, perfecto. Perfecto. Un poquito de equilibrio, un equilibrio. cambia perfecto vamos indietro indietro indietro indietro perfecto Llevo a la otra ok perfecto perfecto piego piego piego las tu comento cómo anda todo el entrenamiento el truco pesante Tropolillero, lásame, tú, todo, todo que yo te respondo, te respondo. Vamos, lo que fachamos un entrenamiento para trabajar, fidanzato, fidanzato. A ver, probamos, que un entrenamiento para demagrir. Lo hacemos, lo hacemos. Gracias. Todo lo hacemos ¿cuá? Piego ginocchio, piego ginocchio, giro. Cambio. Yo veo lo que tú, que tú te alenes cuando... Al menos de 2 vueltas a la semana, 2 vueltas, 2, 2 vueltas a la semana van a venir por la tozolite Cosí evita de andar tanto al médico, no? Y manjar sanamente, manjar tanta verdura, la fruta Echamos este cosí Está, ¿En, en dietro, en dietro Avante Su, en yur Mueve un poquillo, mueve un poquillo ¿Tá, tá, tá. Ok Gracias a todos por guardar este canal de Fisma. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso De cuore Pablo, GoPro apaga vídeo.